pensar en las ciudades, reformular eh, cómo, de, cómo deberían de ser las ciudades, qué modelo de ciudades nos gustaría construir, de forma colaborativa, pero siempre somos un poco eh, los adultos los que estamos metidos en, esta, en este tipo de discursos. ¿no? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Arquitente, que es un proyecto para tratar de acercar la arquitectura a los niños. Es un proyecto pedagógico, educativo, y que nosotros relacionamos, o que no entendemos solo como un proyecto de, de arquitectura para niños, sino que consideramos que es realmente un proyecto eh, que trata sobre, sobre sostenibilidad, no esa palabra tan manida y que, y que, y que sí que estamos, eh, estoy de acuerdo con que estamos un poco vaciando de contenido, pero nosotros lo entendemos como una forma también de, de transformar la ciudad a partir de incluir a los niños también en los procesos de repensar eh, ese modelo de ciudad que, que queremos co construir más sostenible si tenemos en cuenta que va a ser en las ciudades del siglo XXI donde se va a determinar un poco la sostenibilidad tanto humana como medioambiental de, del planeta. ¿no? Eh, tenemos por aquí también a la gente de Sinergia Sostenible que también están, están trabajando con niños, hay varios colectivos que lo hacen, y bueno, yo sí que os pediría, no sé por dónde, no sé por dónde andáis, pero que luego también eh, pudierais aportar vuestro, vuestro granito de arena a, a lo que vayamos a comentar ahora, que va a ser muy rápido también. ¿no? Eh, como os he dicho, eh, Arquitentes es un proyecto de, educativo de pedagogía urbana. Entendemos que las ciudades, como las, las construimos fundamentalmente, o las construís, porque yo en este caso no soy arquitecto, ¿no? Eh, políticos y, y arquitectos, urbanistas, eh, varones de 35, eh, 50 años, pues a muchos de los usuarios de la ciudad eh, la ciudad se nos, se nos presenta un poco eh, extraña. ¿no? Entendemos que la ciudad muchas veces se construye de espaldas a la ciudadanía por esas eh, líneas, estrategias políticas eh, urbanas que no cuentan con la ciudadanía, que no nos hacen partícipes de la forma en la que queremos vivir, habitar, construir. Y, y utilizar la ciudad y mm, entendemos que, que hay, hay un trabajo que, que tiene que ver un poco con, con educar eh, y desde la infancia, ¿no? en el uso y disfrute de esa ciudad que al presentarse nos extraña, no sabemos exactamente qué posibilidades nos ofrece, el otro día hablábamos de espacio público, dónde está el espacio público, hay o no hay espacio público, ¿no? el otro día también hablando con John Decía que el espacio público ha muerto, ¿no? que está tan re reglado, que está tan en manos de la administración que, que no podemos hacer realmente uso de él o de las ordenanzas. ¿no? ¿Hasta, qué, eh, ¿Hasta qué punto podemos utilizar ciertos espacios? ¿no? ¿De qué forma podemos utilizarlos en la ciudad, etcétera? Entonces, nos parece muy interesante empezar a trabajar desde, desde los primeros años donde realmente se está construyendo el niño está construyendo eh, el conocimiento y, y, y también los afectos. ¿no? Una de las cosas que más nos interesa es trabajar la afectividad, buscar un poco los vínculos afectivos eh, de los niños con, con la ciudad, ¿no? con el entorno en el que viven. Porque entendemos que si conseguimos que los niños entiendan que la ciudad es algo propio... Eh, les explicamos la forma en la que pueden hacer uso y disfrute de la ciudad, pues seguramente serán unos ciudadanos mucho más comprometidos con, con la ciudad, con el mobiliario urbano y con, y con todo lo público realmente, ¿no? Un poco que sean capaces de asimilar el sentido público y, y, y la pertenencia pública de la ciudad y en eso trabajamos un poquito desde, desde un contexto eh, pues, pues realmente muy, muy local ¿no? entendemos que eh, tanto para nosotros como adultos como para los niños la forma más directa de intervenir es allá donde vivimos ¿no? vinculándonos mucho con el barrio y tratando de intervenir en, en ese contexto donde vivimos, trabajamos e interactuamos todos los días. Este por ejemplo es un proyecto eh, que se llama Guecho Berpistu y que tenía como, como objetivo eh, reactivar un, un solar en el municipio de Guecho a partir de, de una propuesta de un colectivo que abrió a la participación ciudadana eh, pues, un proceso participativo en el que pedían que, que los propios ciudadanos, los propios habitantes del barrio, pensaran de qué forma podían dar utilidad a un, a un solar en desuso. ¿no? Y Ellos sí que pensaron que era interesante eh, incluir también la mirada de los niños y detectar cuáles eran sus necesidades porque iban a ser unos usuarios de ese, de ese futuro espacio, ¿no? Y es donde estuvimos un poco imaginando con ellos qué posibilidades podían ofrecerles a ellos eh, sí, así que Yo solo comentar que este proyecto nos pareció muy interesante porque eh, al principio no entendíamos por qué un municipio donde, donde había tanta buena calidad de espacios públicos, ¿no? Eh, se estaba propiciando este tipo de, de iniciativas donde, que la, o sea, donde se planteaba la participación, ¿no? Para, para intervenir en un solar. Nosotros no entendíamos porque no veíamos que, había, que hubiera una necesidad como tal, ¿no? pero nos gustó mucho eh, la explicación que el del Pistu, pues nos, nos ofrecieron cuando nos dijeron que a ellos lo que les interesaba más era el proceso de que los usuarios se vincularan con esos espacios ¿no? y supieran eh, que, que podían utilizar esos espacios y que, y que los podían vivir de alguna forma. Vale, bueno, pues nosotros ya hemos hecho como talleres muy puntuales en distintos lugares, pero últimamente lo que más nos, no nos interesa es eso: es trabajar en, en nuestro barrio. Y hemos, hemos empezado, empezamos el año pasado a trabajar con los niños de la escuela de, de Miribilla que es la escuela que, que tenemos al lado de casa, que es la escuela del barrio. Os voy a poner un pequeño vídeo que, de forma muy resumida, en un minuto y medio, explica o resume, resume un poco el trabajo que hicimos. Trabajamos con otros colectivos como Sinergia Sostenible, como Mouse House, pero os voy a poner la parte resumida en la que nosotros explicamos un poco cómo articulamos eh, aquel taller y que ese, qué objetivo perseguíamos. ¿no? tienen sobre la ciudad bueno se oye Gracias. <coughs> en la plaza y algún parque chiquitín, ¿no? como lugares especializados para el juego de niños y la calle pues, es muy poco transitable. ¿no? Ya, vosotros habéis conocido esta semana, las aceras son muy estrechas, hay mucho coche. Les propusimos buscar sitios, bueno, aparte de reconocer dónde estaban los espacios públicos, qué tipo de edificios públicos había, dónde estaban sus viviendas. Les propusimos también que imaginaran aquellos lugares donde de alguna forma ellos pues, podrían jugar ¿no? o podrían activar nuevos espacios de uso. Eh, bueno... También estamos ahora metidos en el tema de, de, de cómo organizar la ciudad, que ellos entiendan que hay lugares de trabajo, que hay lugares eh, que se pueden mezclar, donde se pueden mezclar las zonas para trabajar, ¿no? de, qué forma, de, de qué forma se pueden mover dentro de la ciudad, qué tipo de espacios eh, eh, piensan ellos que, que, tienen, que, que tiene que haber en la ciudad, de qué forma los ordenarían, de qué forma eso determina una movilidad concreta en la ciudad, etc. Y estamos metidos un poco con las nuevas tecnologías, estamos ahora desarrollando, Web también para trabajar para trabajar con ellos ¿no? y eso es un poco el trabajo que vamos a continuar ahora dentro de bar eh, lo bonito de haber empezado el año pasado a trabajar en el, en el barrio es que conseguimos que una profesora se implicara y que realmente nuestro taller tuviera cierta continuidad hasta, hasta final de curso. ¿no? Ella es una profesora a la que le gusta mucho la geometría, la plástica, y entonces sí que les dejamos <coughs> las notas y luego ellos pues pudieron seguir trabajando, ideando, proponiendo, construyendo, etc. ¿no? Y ahora vamos a retomar un poco el trabajo y vamos a seguir encima trabajando con los mismos chavales que estuvimos el año pasado, con lo cual, pues bueno, sí que hemos podido, por una parte, dotarles de cierta autonomía que ha salido aquí varias veces, ¿no? y de, de alguna forma pues, seguir construyendo, trabajando y mejorando pues, estas metodologías con ellos, ¿no? Y nada más. No, comentar que la plataforma que, que estamos desarrollando lo que queremos es que facilitar a los profesores que puedan estar interesados en, en, en, en enseñar arquitectura en las escuelas lo puedan hacer. Es decir, también nosotros desvincularnos de alguna forma aunque sigamos eh, realizando talleres eh, puntuales, presenciales, o sea, eh, intentar eliminar esa, esa dependencia, ¿no? Y bueno, pues es, estamos desarrollando la plataforma. Eh, bueno, va, va el de Darí, ya nadie se anima a preguntar nada. John, venga. Bueno, yo más que una pregunta Es una especie de, de reflexión al hilo de este trabajo, ¿no? que me parece súper interesante y además muy necesario. ¿no? O sea, hay muchos temas a nivel de sostenibilidad, a nivel de arquitectura, de relación con la, con la ciudad o con el entorno de los niños que hay que empezar a, a educarlos desde. O sea, bueno, educarlos es ejercer pedagogía. ¿no? La educación no es un término que me termine de, de, de gustar. Pero sí ha generado una pedagogía colectiva en la que no solo estoy seguro de que aprenden los niños, sino que también vosotros aprendéis un montón ¿no? de claro. los niños. Y aquí hay una anécdota que, que, una vez me, al hilo de todo este tema y sobre todo de temas de participación ciudadana, que la quiero sacar a colación aquí y la repito mucho porque me parece bastante paradigmática. ¿no? Que nos contaba Emilio Luque, un sociólogo que trabaja muchos temas de participación ciudadana, que creo que Zulo, tú, Manuel, le conoces muy bien, ¿no? Eh, y hablaba de cómo estaba haciendo un trabajo con una mujer finlandesa en Finlandia. Y, y, le, y una vez pues estaba ahí trabajando y le dice: No, y que me tengo que ir a, a una reunión de padres en el colegio de, de, de mi hijo y tal. Y dice, ah, sí, ¿qué, qué vais a tardar? ¿No? Los, los presupuestos de, del año, de, de la clase y tal. Ah, joder, qué interesante y tal. Y los decís ahí, no, no, no, los deciden, los deciden mis hijos y tal. Ah, sí, y, y ¿cómo? Pero ¿cuántos años tiene este tu hijo? No, cinco años. ¿no? Entonces, claro, se establece un, un horizonte de pedagogía participativa desde que tienes cinco años en el que los niños colectivamente eh, deciden para qué destinan su propio presupuesto eh, que rompe mucho los de los esquemas, ¿no? esa expertización que se supone que tenemos que hacer de la economía de todo eso cuando un niño de 5 años con los medios, la metodología, la pedagogía adecuada puede llegar a determinar además seguro mucho mejor que un adulto cuáles son los, los ¿no? y además se le da esa responsabilidad ¿no? Eh, y entonces yo creo que eso es una cuestión que es fundamental y que desgraciadamente en el sistema educativo de por aquí pues no, no se da, ¿no? Y, y es interesante, como ha comentado, a mí me ha hecho mucha gracia, ¿no? Un niño hablando no lugar, ¿no? Entonces es como... Sí, hombre, son, sí, también es, son términos ¿no? en los que nosotros les introducimos, ¿no? Porque cuando íbamos visitando ciertos sitios y aquí que se puede, o aquí que se hace nada, nada. Entonces este qué tipo de lugares, ¿no? Y les íbamos explicando que son lugares donde realmente no sucede nada, que son lugares vacíos de, de uso, ¿no? Y luego, es, muy, es, es interesante lo que dices porque hablamos mucho de ciudad inclusiva, de procesos de participación y tal, y, y los niños, o sea, no, no consideramos a los niños ni siquiera ciudadanos, ¿no? Cuando realmente, y voy a citar uno o, o voy a acordarme una vez más de, de Toluchi, soy un porque siempre, siempre acabo hablando de él, pero eh, eh, Tonunchi dice que, que atendiendo la mirada del niño eh, y atendiendo ciertas propuestas que tienen los niños se simplifican mucho muchos de los debates que, que tienen las personas adultas ¿no? que realmente, y cuando habla de espacios, intervenir en ciertos espacios atendiendo ideas, propuestas que tienen los niños pues podemos ahorrar muchísimo dinero, muchísimos recursos y hacer lugares mucho más habitables no solo para ellos como niños, sino para para toda la ciudadanía y sobre todo para las personas que están de alguna forma excluidas ¿no? en el uso de la ciudad o que tienen más dificultades, como pueden ser las personas mayores, las personas que tienen discapacidades físicas, etc. ¿no? Entonces yo creo que es algo que sí, que, sí, que sí merece la pena entender. Encima son muy creativos y... A mí me parecería interesante, no sé si lo habéis contemplado, también que estos talleres también tratar de ser más transversales en la edad, ¿no? o sea, más intergeneracionales son ¿no? uh -huh. o sea, igual con los mayores o sea, porque al final si no me da la sensación de que estamos generando visiones muy parciales de la ciudad ¿no? El urbanismo y género, los niños uh -huh. los, o sea, falta de accesibilidad tal, ¿no? y al final se trata de unir todo eso, ¿no? Y, y no digo que sea fácil, pero, pero igual sí que debemos de empezar a, a plantear estrategias o talleres o, o, o que traten de incubir a... a a, a más personas, ¿no?, de diferentes, ¿no? Porque eh, yo creo que la unión de las partes, no, o sea, el resultado no es la unión de las partes, ¿no? O sea, que yo creo que va más allá, ¿no? O sea, que si se plantean estrategias en las que incluyes un abuelo con un niño con una persona con discapacidad eh, tal, etcétera, pues eh, con una mujer, etcétera, pues no sé, que, que habría que pensar estrategias un poco más más amplias, más, más transversales también, si bien evidentemente esto, o sea, esta labor es fantástica, ¿eh? pero pero igual de cara al futuro, incluir como al centro de mayores, pues es un tema, por ejemplo, que nosotros en Virgen de Begoña sí si queremos tratar, ¿no? De los niños con el huerto, con los abuelos, del centro de mayores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Pues sí, sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Ya está? Eh, bueno, y eso es un apunte que parece que nosotros muy en los talleres con el tema de la participación, ¿no? que yo creo que la participación es la gran clave del urbanismo, porque desde ahí va a venir la gran fuerza o el gran motor para poder ¿no? o sea, incidir en que se transformen las herramientas, porque ahora mismo quien decide el urbanismo son los promotores, los bancos, etc. Entonces, el contra, o sea, genera un contrapoder que tiene que ver mucho con la participación, o si no, yo creo que no va a haber cuotas reales de poder decidir. O sea, como voy a la participación, es consultiva, pero no es decisiva. Desde ese salto, <coughs> va a ir por ahí. ¿no? Entonces, para participación, muchas veces en, en talleres también, lo que, lo que se detecta, o la reflexión que surge también, es que hay muy poca, o que no hay formación o cultura de participación. Con lo cual, si sí desde las escuelas ya se empieza ¿no? a trabajar este punto como de, de esa visión crítica, de esa hacer en una comunidad, de identificación como comunidad ¿no? y como agente activo me parece súper interesante también con esto una reflexión que una, en unos encuentros de de Ausolan eh, traían de Iparralde, ¿no? una gente que se llama Visitoki que es una escuela que se concibe como un espacio de vida no solo de formación ¿no? formación aprendizaje y ellos decían que le estaban dando la vuelta al, al a la de sostenibilidad ¿no? de, entonces se dice qué planeta vamos a dejar a las generaciones futuras, ¿no? Y decía, nosotros pensamos en qué generaciones vamos a dejar al planeta futuro, ¿no? O sea, desde dónde se está, o con qué parámetros, o con qué valores, o con qué éticas se está eh, trabajando en las escuelas, ¿no? Y luego otra otro reflexión que tiene que ver con la escuela como, como institución, ¿no? Porque eh, hemos, eh, hemos empezado a trabajar dentro del patio, ¿no? En el, en los roles de género y tal cual. Y es como el pato y los roles de género, ¿no? Y cuando empezamos a escalar nos dimos cuenta ya, pero, eh, o sea, los niños y las niñas en las escuelas, ¿qué tipo de jerarquías ven, no? O sea, por ejemplo, ¿qué tipo de relación tienen con las cuidadoras de los... o las personas que trabajan en los comedores, o con el director, o con el profesor, no? O sea, la propia representación de las relaciones de poder los, y los espacios, el fuera, el dentro y todo esto. O sea, que yo estaba pensando, esto está guay, que en estos talleres... ¿no? La infancia pueda redefinir o redescubrir, o eso, ¿no? eh, redefinir en el sentido de un lugar, un sentido, ¿no? reconceptualizar o, o, o esto, pero estaría guay también que luego eso les diera pie a redefinir y, <ríe> y a reconceptualizar el propio Entonces, espacio de la escuela y todas las relaciones que se dan, que se dan dentro. ¿no? O sea, que yo creo que me parece un camino súper válido, sobre todo y súper potente, para que genere rollo. Muchas más transformaciones. Tuvimos una propuesta en torno a eso, ¿eh? en torno a trabajar a la, a la propia escuela. Claro. Pero bueno, pues poco a poco. Pero sí, sí. Claro. Pensando. sí claro. Y solo una cosa, eh, comentando lo de Diego, que de los permisos, que por ejemplo las AMPAs eh, no son Sheldon Adelson, pero casi llegan a Sheldon Adelson. O sea... Eh, por lo menos en el ente de Madrid yo pertenezco a AMPA. Los permisos para conseguir peatonalizar calles, volver eh, bueno, a no en campo, de la cebada que han estado trabajando en colegios en el centro. Eh, la Administración contesta las cartas enseguida, eh, es una población súper sensible, da fondos, con lo cual facilita muchísimo la inclusión de las AMPAs y de los niños para, para procesos urbanísticos porque las Administraciones tienen mucha sensibilidad y ayudan muchísimo. O sea que también es yo creo que un trampolín para... Eh, bueno, yo en mi papel este como dejo de chistes, ¿no? Eh, me parece, bueno, como siempre, además, bueno, creo que se puede intervenir sobre cosas que son interesantes, ¿no? Entonces, como lo son, eh, que, pero que quizá creo que generamos muchas propuestas, ¿no? Con lo cual hay como mucho feedback y no sé si escuchamos suficiente a lo que nos proponen, ¿no? Entonces, como estamos siempre en el dispositivo propositivo, igual no dedicamos suficiente tiempo a escuchar activamente lo que los participantes en los talleres piden, ¿no? Entonces, que Piscina de bolas. Y, y con lo de la piscina de bolas, que no me parece ninguna tontería porque no, no hay, ¿no? Y las, los únicos que tienen piscinas de bolas es McDonald's, y vuelvo un poco a que el capitalismo sí escucha. Y que IKEA escucha, Google escucha, McDonald's escucha, y no sé si nosotros escuchamos suficientemente. ¿Cómo sabías que el taller era para McDonald's? <risa> no a vosotros. ¿eh? Sí, sí. Hombre, pero es que los niños están completamente influenciados ¿no? por, por, por todo lo que pasa precisamente en la tele, en el McDonald's... No, pero ¿quieren piscina de bolas? No, no, no. ¿Ves? ¿Eh? ¿No? ¿Quieren piscina de bolas? Yo también quiero una piscina de bolas. Y quiero, quiero, quiero, quiero, una abraza, quiero una plaza, una piscina de bolas, un corazón de María. Quiero que llevemos el puto patio ese que hay de mierda en bolas. Porque eso es lo que queremos, Cristina. De Entonces, te hace... <risa> bueno, quiero romper una lanza a favor del profesorado de este país. No somos Finlandia, está claro, pero hay muchísimas razones que explican la diferencia. ¿Eh? Pero tampoco se puede decir que los niños y las niñas de estas escuelas no tengan relación con el director, que en muchos casos es directora, en la mayoría, y con el profesorado, que en muchos casos es profesora. ¿Eh? Tienen una relación muy estrecha, muy afectiva, y además de eso, muy profesional. Es decir, el profesorado intenta desarrollar la autonomía del alumnado, intenta desarrollar sus competencias científicas, en fin, espaciales y todo lo que la arquitectura hoy en día también requiere, ¿eh? unos conocimientos, unas capacidades. Intenta desarrollar también pues, la, las capacidades para la sostenibilidad. ¿eh? Están haciendo un montón de trabajos para rediseñar sus centros educativos eh, teniendo en cuenta pues, eh, en fin, factores medioambientales, factores de, de todo tipo. Y no solo eso, sino que encima participan a nivel municipal, porque hay 122 municipios de Euskadi, ¿eh? de la comunidad autónoma vasca, que reciben todos los años a niños y niñas que han trabajado sobre aspectos medioambientales en su municipio y que han detectado puntos negros o puntos que hay que mejorar o puntos que creen que se puede mejorar en su ciudad y son escuchados y muchas de las propuestas que hacen los políticos y los técnicos las llevan a cabo. Por lo tanto, ya hay unos comienzos de una cultura participativa. Esto no quiere decir que todas las iniciativas que aquí se han oído, eh, que son de fuera de la escuela, digamos, sean inválidas, ni mucho menos. Yo estaba encantada toda la sesión y tomando buena nota para llevar a los centros escolares porque yo trabajo con el profesorado. Es que ricasco. No, no, de todas formas, eh, podemos continuar con este tema si queréis, pero sí queríamos dedicar esta última parte a, a que pudierais hablar sobre cualquier otra cosa que, que hayáis podido madurar incluso durante durante la parte de. Hola. Durante la parte de la comida, del café, etcétera, ¿no? Antes se ha quedado gente sin palabra, os hemos invitado a que dialogáis entre vosotros durante, durante el rato de la comida, etcétera. Entonces, eh, bueno, cualquier cosa que queréis que queráis comentar. Ya... Bueno, una ¿No? cosa. Sí. Eh, antes de que. Os vayáis a agradecer a todos. ¿eh? Que... Sí, pero bueno, vamos a esperar por pues, si alguien quiere comentar a alguien. María es que es muy agradecida y os agradecemos a todos. Os agradecemos a todos que habéis venido, pero, pero vamos, que ahora sí que nos gustaría que fuera una parte como mucho más abierta en el que yo te invitaría incluso a que no hubiera nadie aquí. no y...